Bueno, vamos a explicar el artículo 29 de la ley orgánica y tiene eh, vital importancia porque aquí nos habla del trabajo penitenciario para los internos penados por una parte y preventivos por otra. Sabéis que preventivos pueden ser detenidos o presos y penados por pues, todos aquellos que están cumpliendo una pena privativa de libertad sobre la que ha, perdón, recaído una sentencia que es firme. ¿Vale? Este artículo 29 nos dice tendrán estarán excluidos de la obligación de trabajar. Bueno, más que excluidos de la obligación de trabajar, aquí lo que tenemos que entender es estos internos que aquí se regulan en este artículo 29, a la hora de organizar el trabajo no contamos con ellos. No contamos con ellos porque, en primer término, porque están sujetos a una incapacidad temporal. Es decir, un interno, mientras esté dado de baja, temporalmente, hasta que esté dado de alta, no vamos a planificar el trabajo para ellos. ¿vale? Después, también el segundo punto nos habla de la incapacidad permanente para todo tipo de trabajos. Es decir, un interno pues que eh, le hayan decretado una incapacidad permanente, tampoco tendrá obligación de trabajar. ¿vale? A continuación nos dice los que sean mayores de 65 años. Después, los que perciban una prestación por jubilación. Puede darse el caso que un interno, que no, interno interna que no tenga los 65 años, pero que esté jubilado y perciba una prestación por situación en la que se encuentra, tampoco tiene la obligación de trabajar. Es decir, no contaremos con él para darlo de alta. ¿vale? También el siguiente punto nos habla de las madres eh, embarazadas que hayan dado a luz hasta 16 semanas... Nos dice que tienen que ser 6 posteriores al parto. Sabéis que esto se modificó por ley orgánica 13 barra 1995, que fue una de las modificaciones de la ley orgánica 1 barra 79, y permitió que en caso de parto múltiple ampliarlo a dos semanas más. ¿Vale? Sabéis que esta es una de las modificaciones que hay. Y en último punto nos habla del de caso de los internos por causas de fuerza mayor. ¿Vale? En estos casos no habrá que organizar el trabajo con estos internos. Nos habla en primer término los internos penados que tienen el deber de trabajar y nos dice conforme a sus actitudes físicas y mentales. Pero como os comento en numerosas ocasiones, este deber es un deber de aplicación progresiva, supeditada a las posibilidades de la administración penitenciaria. Y cuando hablo de trabajo, hablo todo tipo de trabajo. No trabajo únicamente sujeto a la relación laboral especial penitenciaria. Hablamos de todo tipo de trabajo. Pero si la administración penitenciaria no pudiera proveer un puesto de trabajo, obviamente, eh, esta obligación o esta eh, posibilidad de darle este trabajo al interno penado se le daría en cuanto la administración tuviera posibilidad alguna. ¿vale? En el caso de los internos preventivos nos dicen ...que con carácter potestativo nos hablan de que podrán trabajar conforme a sus aptitudes e inclinaciones. Y ellos mismos podrán proveer un puesto de trabajo, podrán mm, proponer, mejor dicho, un puesto de trabajo... ...siempre y cuando este trabajo no interfiera con dicha prisión preventiva. Fijaros en este carácter obligatorio y en este carácter potestativo en cuanto a los internos penados y preventivos. Después veremos en el artículo 3, en las causas de prelación a la hora de asignar un puesto de trabajo, artículo 3 me refiero al 782 2001, que a la hora de proveer un puesto de trabajo prevalece en primer término el interno penado sobre el interno preventivo. ¿Vale? Bueno, en cuanto a este artículo 29 queda explicado y lo que vamos a ver en este vídeo es también el, el artículo 31 y lo voy a poner en consonancia con el artículo 11 del Real Decreto 782 2001. Muchas veces fallamos preguntas por esto, ¿vale? Nos dice, la organización y control de las actividades laborales en la ley orgánica nos dice que serán organizadas. La organización y control le corresponde a la administración penitenciaria. Pero no concreta, no desarrolla nadie más, ¿vale? En este artículo 11 sí que nos hace mención primero a la organización y control de las diferentes actividades. Le corresponde a la entidad estatal de trabajo penitenciario y formación para el empleo. Y después la dirección y control de la actividad concreta que corresponde en este caso a la administración penitenciaria, entiéndese, a través de la figura del director del centro penitenciario, y a todos aquellos que tengan encomendada la dirección y control de los talleres penitenciarios. ¿Vale? Hago remisión a estas dos normas porque muchas veces nos confunden. Fijaros, en un enunciado de una pregunta nos pueden plantearla por el artículo 31 o a través del artículo 11 del Real Decreto 782-2011. ¿Vale? Bueno... En el siguiente vídeo seguiremos comentando aquellos artículos importantes que se encuadran en este rango de la ley orgánica. Un saludo, nos vemos en los siguientes vídeos. Chao, chao.